Hola, sí. El 12 de julio de 1998, Elías Elías Aquino, guardia, vino de vacaciones a la casa de su papá a pasar unos días y Soledad, guardia, se enteró en boca de su papá por teléfono de que el niño ya estaba en el hospital Noti en sus últimos momentos. Solo lo pudo ver en los últimos minutos de vida. Soledad, hasta el día de que falleció Rolando, no sabía lo que había pasado tampoco con su pequeño, hasta que fue justamente ese hecho, como todos saben, lo que se desencadenó, que la justicia empezara a investigar y también sospechara de que Karen Oviedo había envenenado también a Elías. Estoy con Soledad. ¿Qué tal, Soledad? Gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes. Mañana te toca declarar como testigo en el juicio que se está llevando adelante contra Karen Oviedo. Sí, soy testigo y tengo que declarar. Contanos, cuando vino el chiquito Elías a la casa de su papá, cuando pasó todo, que finalmente bueno fallece en el hospital Noti, ¿vos tuviste dudas de lo que había pasado? Sí, después de que yo he estado en ese tiempo que falleció todo en el hospital, estuve en, en estado de shock. Eh, después que me pasó varios meses, eh, sí se me vino a la cabeza que ella le había hecho algo a mi hijo. ¿Por qué dudabas? Porque era un niño muy sano. ¿Y qué relación tenías con ella, con Karen? No, no, no tenía ninguna relación con ella. ella no, yo nunca tuve ningún trato con ella y ella conmigo tampoco. ¿Y cómo era ella con Rolando? Eh, por lo que sé... En varias ocasiones que él me dijo que era muy celosa, que por eso él no me podía hablar, porque ella constantemente le agarraba su celular y contestaba a ella siempre. Entonces, para evitar que él tuviera problemas con ella, no hablábamos mucho. ¿Tenía celos también ella de tu hijo, de Elías? Sí, sé que tenía mucho celo de mi hijo porque Rolando, cuando venía a buscar a Elías, eh, era, a él se le perdía el mundo. Era él y mi hijo nada más. ¿Y ella se ponía mal? Parece que ella entraba en un estado de, de tener mucho celo hacia mi hijo. ¿Y por qué dudaste vos? ¿Y ¿Pudiste en ese momento darte cuenta de que podría ella haberle hecho algo al nene? ¿Esto fue antes de que falleciera Rolando. Eh, Mis dudas sobre ella... Siempre tuve dudas después de que se me pasó el estado de shock. Tuve dudas. Sí, ¿Fue antes de lo de Rolando? Claro, fue mucho más antes. En todo caso, una vez yo me lo encontré en el parque de descanso y le pregunté a él si por las dudas él no sentía que ella le había hecho algo a mi hijo. Y él me contestó que no, que él no tenía dudas. ¿Silvia? Me dijeron en el, en el hospital en ese momento de por qué había fallecido el nene? Solamente me dijeron que había estado en coma cuando yo apenas ingresé al hospital y cuando fallece me dicen que él tenía una trombosis cerebral. Nada más. Sí, Julián, te escuchamos. Hace poco se conoció que para la justicia Oviedo buscó, cómo, o mejor dicho, Oviedo compró la sustancia sí. días antes de ese 12 de julio del que vos hablabas de hace tres años. Sí. ¿Cómo se enteró ella de, de ese hallazgo clave para la investigación? ¿Cuándo se enteró y qué sintió Bien. Soledad cuando supo que... Karen Oviedo había comprado veneno o habría comprado veneno días antes de que muriera su hijo. Días antes de que muriera tu hijo Elías, se supo que Karen Oviedo había comprado a través de internet el anticongelante con el que le habría dado al, al pequeño, con el que finalmente perdió la vida. Eh, ¿Cuándo te enteraste vos de todo esto? Yo me enteré de todo esto cuando después que fallece el padre. Cuando se entera también la justicia, cuando se publican los medios? Claro, exactamente, por ese motivo. En dos ocasiones que yo pasé por su casa, la vez que ella me vio a mí, se metió corriendo para adentro. No sé cuál fue el motivo. Silvia, ¿crees que ella fue quien le dio este veneno a tu hijo? Sí, para mí sí, porque era un niño muy sano, como te dije. Él no tenía ninguna enfermedad, nada. Sí, Gisela. No, quería que le preguntes también a Soledad, esto de que si Elías quizás en algún momento le había... Eh, manifestado, alguna incomodidad cuando se quedaba con su papá en relación uh -huh. con eh, con, con Karen ¿no? si, si, si había sentido uh -huh. quizás algún destrato o alguna indiferencia o algún maltrato digo si él uh -huh. se lo manifestaba o no o en algún momento se lo manifestó claro, tu hijo te manifestó en algún momento que el trato que tenía con Karen, si se llevaban bien si era mal atendido si discutían si se sentía mal cuando iba a su casa le, una sola vez me dijo que por casualidad pasó por ahí en la moto y estaba mi hijo sentado en la esquina de su casa. Y me dijo que el sobrino de Karen le había pegado. Entonces le dije: ¿Te queréis ir conmigo a la casa? Me lo traje. ¿Pero con respecto a ella? Eh, ella no. ¿Nunca te dijo nada? No, nunca, nunca me dijo nada. Siempre me hablaba maravillosamente de cosas que compartía con el padre. Claro, parece que estaba más tiempo junto al padre. Sí, la mayoría realmente estaba con el padre. Él lo llevaba al cine a comer, siempre me contaba todas las cosas lindas que hacía con Uno él. salía junto con ella? Muy pocas veces. Eso puede ser quizás que le despertara aún más los celos a Karen, ¿no? Correcto. Eso es lo que me parece a mí que ella... Le tenía solo a mi hijo. Silvia. Tuviste otro, otro hijo más con, con Aquino, ¿no? Una nena que tiene cuántos años ahora. Tiene seis años ella. Y ¿No fue reconocida por Aquino? No, por el momento no. Después que falleció mi hijo, él la iba a reconocer, pero pasó todo esto, que se alejó porque estaba mal. y Yo me fui de la provincia y, bueno, al fin no, no pudo él reconocerla. Pero sí la veía, ven, ven cuando me ayudaba. Él sabía que, él era, que ella era su hija. Tenías dos, dos hijos con, con Rolando. Sí, Julián, te escucho. Eh, iba a preguntar otra cosa, pero entonces, eh, Rolando Aquino uh -huh. o Ángel Rolando Aquino había quedado con ella en reconocer a, a su otra hija, esta nena de seis años. ¿Qué le había dicho, qué le había prometido antes de, de morir? ¿Te había, ¿Te había prometido antes de fallecer que la iba a reconocer? Sí, sí, me dijo que la iba a reconocer. ¿La veía de vez en cuando? La veía, sí, la veía de vez en cuando. ¿Y ella, Karen? ¿La conocía? ¿Sabía de que existía la niña? Sí, sí sabía ella que existía Ángela. Por ella él me decía eh, que no la veía mutuamente porque a ella no le gustaba, porque siempre decía que Ángela no era su hija. Ella decía eso. Uh -huh. Por ella, cuando yo me quedé embarazada de Ángela, él conoce a Karen y desaparece un tiempo antes yo de tener Ángela. Él me puso en la clínica, tuve Ángela ahí, la vio y me dijo que le pusiera Ángela. ¿Tiene el apellido del papá? No. O sea que nunca logró reconocer. No, por el momento no. Sí, Julián, ¿tenías otra pregunta? Sí. sí eh... Sí, Sofía te, te pregunta. Eh, le quería preguntar a Soledad sí. acerca si ella estuvo presente hoy ante la declaración de Karen Oviedo, y si estuvo presente, ¿qué opina al respecto de la versión que ella brindó sobre los hechos? Porque es totalmente contraria ¿no? a lo manifestado tanto uh -huh. por la fiscalía y a lo que estamos escuchando por parte de Soledad. ¿Estuviste presente hoy en la primera jornada del juicio? ¿Pudiste escuchar las declaraciones de Karen Oviedo? No hoy? No. ¿Te enteraste de las declaraciones, de los dichos? ¿Son contrarios a lo que bueno, lo que vos estás contando? ¿Dijo todo lo contrario? No, por el momento no. ¿Mañana te toca declarar a vos? Sí, me toca a mí declarar. ¿Vas a contar todo esto? Sí, lo, la verdad. Todo Silvia. lo que es verdad. Sí. Era normal, que, ¿Era normal que el, el pequeño de nueve años fuera a quedarse un par de días con su padre allí? Porque entendemos, quizás como eran uh -huh. vacaciones de invierno, iba un, un poco más de tiempo de lo estipulado o de lo, de lo que solía quedarse. No sabemos cuántos días estaba pautado que él se quedara con tanto con Karen como uh -huh. con Rolando cuando termina falleciendo el pequeño. si se acuerda, quizás no, no lo puede recordar. Bueno, era de quedarse muchos días en la casa de su papá Elías y exactamente esas vacaciones de invierno que se había ido a quedar a la, a la casa de su papá ¿Cuántos días se quedó? Y se quedó la primera semana de vacaciones de invierno porque era una con él y una conmigo Claro ¿Y esto sucedió cuándo? ¿Al tercer día? Eh, la primera semana de vacaciones O sea, estuvo la primera semana y bueno, y él fallece El 12 en el curso de esa semana que estuvo con él Silvia, bueno, justamente, claro. eh, ¿Sí? Sí, preguntarle a Soledad si alguna vez sospechó de Karen de alguna actitud frente al niño o hasta el mismo Rolando Aquino, si alguna vez ella tuvo miedo de dejar que el niño permanezca tanto tiempo con la pareja. Uh -huh. ¿Tuviste miedo alguna vez de dejarlo a Elías tanto tiempo con la pareja? ¿Sospechabas de Karen? ¿Tenías miedo? Eh, la mayoría la mente pasaba con el padre, yo confié plenamente en el padre ¿El padre lo iba a cuidar? Siempre sí, no sospechabas le... de ella? A pesar de que no tenían relación y que sabías que era celosa eh, Y todo lo que te había contado el padre de ella No ¿No sospechabas que le podría hacer algo al niño? No, porque como te digo, él siempre estuvo con el padre No trabajaba, trabajaba en su casa Por eso sé que estaba todo el tiempo con su papá Sí, adelante. Sí, yo, Silvia, te quería, bueno, obviamente que le hagas la pregunta a Soledad, ¿no? Sobre todo en el momento uh -huh. que el pequeño, que Elías, fallece, ¿no? Desde el hospital, esto de lo que ella decía que era un niño sano, que no tenía ninguna patología que pudiera dar o que pudiera terminar, ¿no? Con ese final o con ese deceso. Digo, uh -huh. si hablando con los médicos, los médicos le hicieron algunas preguntas si el niño había ingerido algo, algo que pudiera presuponer que esto había uh -huh. sido causa de lo que hoy se está investigando, por, por ejemplo. Claro. Cuando el niño ingresa al hospital y vos pudiste tener contacto, que te avise el padre, y que pudiste ir a verlo. ¿Tuviste diálogo con los médicos? ¿Alguno de ellos te preguntó si el niño había ingerido algo, si había posibilidades de que fuese un envenenamiento? ¿Te sugirieron algo, algún, algún médico algo parecido a esto? No, solamente ellos me preguntaron si mi hijo había eh, digerido alguna droga, algo que estuviera al alcance de él. Y como te dije... En mi casa no, porque estuvo con su papá. Su papá le preguntaron a él, le dijo que no, que él en su heladera solamente tenía ibuprofeno. O sea que los médicos tenían la sospecha, pero nunca te dijeron nada. Nunca me dijeron nada, solo me dijeron que él había fallecido en una trombosis cerebral. ¿No te dijeron lo del envenenamiento en ese momento? Nunca. Después se supo por los eh, bancos de sangre que se guardan. Claro, exactamente por ese motivo que guardan sangre en el Hospital Noti, descubrieron ahí que había fallecido del mismo motivo que el padre. ¿Eso fue en el 2021? Sí. Cuando fallece Aquino. O sea que... No, estamos, claro. Para ella está constatado... Perdón, en el, perdón, sí, en el sí, 2022 sí, cuando fallece Aquino. Sí, en 2022. 22. Sí, sí ya, Julián, entonces, ¿cómo entonces me decís? Esto puntualicémoslo porque por ahí no, no ha quedado tan claro. Para ella, para Soledad mm. que está ahí con vos, ha quedado constatado que su hijo murió envenenado por el, la sangre que quedó en el banco del hospital Noti, en el banco de sangre, eh, uh -huh. aparece la uh -huh. droga, aparece el etilenglicol. Claro, claro, así en el banco de, de, de, de sangre que queda en el hospital aparece la droga que finalmente lo, lo mata, Elías. ¿Eso te lo comunicaron a vos? está confirmado eso? Sí. sí. ¿Para vos fue Karen ovido quien se lo habría suministrado? Y seguramente que Sí. sí. Bien. ¿Vos crees que fue ella quien lo mató? Yo digo que sí, porque después que fallece el padre, coincide todo. Muchas gracias por recibirnos, Soledad. No, muchas gracias a ustedes.